Hola, hola, un feliz sábado para todos ustedes, qué gusto, qué gusto poder saludarlos y también eh, compartir con ustedes la palabra de Dios por alguna razón de salud, hoy estamos un poquito tarde, pero siempre queremos predicar la palabra de Dios como lo hacemos cada sábado. Es nuestro deseo compartir el mensaje, porque el mensaje que llega a nuestros corazones es el mensaje que nos orienta, es el mensaje que nos hace conscientes, de la necesidad de comprender cuán grande es el amor de Dios. Por esa razón, este sábado, en nuestro programa de Tu Encuentro con Dios, vamos a, estudiar, a, a ver un caso interesante en la experiencia de Jesús. Tal vez una de las cosas que muchos nos hemos preguntado es, ¿Jesús tenía poder? ¿De dónde venía su poder? ¿Qué tan grande, qué tan fuerte, qué tan eh, influenciante era el poder de Jesús para sanar, para multiplicar los panes para poder decirle a un paralítico, levántate y anda, o perdonar los pecados. Tal vez una de las preguntas que todos nos hacemos es, ¿quién era él? Era el Hijo de Dios. ¿Para qué utilizaba su poder? ¿Su poder lo utilizaba para qué? ¿Para su propio beneficio? ¿Lo usaba para los demás? La palabra de Dios dice que Jesús nunca utilizó su poder para sí mismo, porque si hubiera usado su poder para sí mismo, era fácil para él salir de la cruz, liberarse de sus enemigos, liberarse de todos aquellos que lo acusaban o que constantemente lo perseguían y lo vituperaban. Entonces era importante entender que Jesús utilizó su poder para poder ayudar a las personas a comprender el amor de Dios. Y una de las actividades que Jesús hacía era la sanidad. Hay una experiencia en el libro de San Marcos que habla acerca de la sanidad de un ciego. Este ciego había sido ciego de nacimiento. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado en qué, qué sería de su vida si usted fuera ciego. No sé si ser sordo mudo tal vez no te permitirá escuchar la música, el canto de las aves. Pero ser ciego no te permite moverte de un lugar a otro. No puedes ir con tranquilidad. Tienes que tener a alguien que te lleve de un lugar a otro. Y en la historia de hoy dice que vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo sanase. ¿Por qué, ¿Por qué tenían que traer a un ciego? Antiguamente los ciegos no tenían posibilidades de tener tal vez la orientación que tienen muchos ciegos el día de hoy. Sus capacidades son orientadas. Hay muchas comunidades de, eh, de gente que, voluntaria que quiere ayudar a aquellas personas que tienen problemas con, con la visión. Y que sin duda los entrenan, los ayudan, incluso usan perros guías para que puedan ellos poder caminar de un lugar a otro y trasladarse. Los perros son entrenados de tal modo que ellos puedan ser guiados por este animal, que de paso es un animal muy bien eh, sabio en varias este, capacidades como para poder ser una ayuda para un ciego. Por eso es importante entender que ser ciego no es algo tan simple, es algo realmente, eh, yo diría hasta catastrófico, porque para mí ser ciego sería realmente una desdicha de la vida, no poder ver a tus hijos, no poder ver la, la belleza de las flores, no poder ver, poder ver el horizonte, no poder caminar. No, es un limitante realmente grande. Pero la historia dice que trajeron a Jesús a este ciego para que él lo tocase. Entonces, dice la historia, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Podría Jesús decir, sígueme. Podría Jesús decirle al ciego, oye, mira, vamos fuera de la aldea, allá te voy a curar. Pero el ciego no podía caminar solo. Era necesario que alguien lo llevase. Y Jesús tomó la posta del que lo había traído y lo lleva fuera de la aldea, lo saca fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Esta historia es una historia un poco rara. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en otras ocasiones, cuando Jesús había sanado, escupía en el suelo, hacía barro y luego le ponía el barro con un poco de esputo en el ojo de la persona que estaba ciega. Aquí no. Aquí Jesús aparece escupiendo el ojo mismo del ciego. Yo no sé cómo te sentirías tú si alguien te escupe. Generalmente un escupitajo normalmente es sinónimo de rechazo es sinónimo de afrenta. O sea, si alguien te, te escupe en la calle, te está insultando. Aquí parece que la costumbre no se identifica y si se llegara a identificar, por lo menos no se considera un eh, escupitajo de rechazo porque eres ciego o una forma de discriminación. Ahora, que algún amigo o una persona o un enemigo te escupa, seguramente lo vas a interpretar de esa manera. Pero si alguien que te dice que te va a curar, que te va a curar de la vista porque eres ciego de nacimiento, la cosa cambia, la motivación cambia, la razón por la cual alguien te escupe cambia. Y si es Jesús quien te escupe, seguramente los que habían traído al ciego a Jesús sabían quién era Jesús, pero el ciego no. Así que simplemente el ciego se sometió a la fe y a la voluntad de aquellos que lo habían traído, posiblemente sus familiares o sus amigos, o quién sabe, a alguien en la calle que lo vio ciego y que sabía que Jesús podía curarlo, lo trajo y se sometió a la voluntad de aquel que supuestamente lo iba a curar. Es decir, Jesús era en esta ocasión el motivo por el cual este hombre había puesto su razón, su fe, su confianza, no lo conocías. ¿Podríamos decir entonces que la fe es ciega? En esta ocasión, sí, porque no solamente este hombre era ciego físicamente, sino también era ciego del conocimiento de quién era Jesús, porque él no vino por sí solo, él no le pidió a alguien, llévame a Jesús porque yo creo en él. Simplemente había sido traído por otra persona, porque esa persona, la que le traía era la persona que tenía conocimiento de Jesús. De alguna manera, alguna vez hemos nos hemos preguntado si nosotros vivimos gracias a la fe de otras personas. Sin duda, muchas veces nuestros padres o nuestros progenitores han orado por nosotros, han deseado que nosotros nos sanemos o que tengamos alguna eh, satisfacción de sanidad respecto de Dios. Han pedido a Dios que seamos bendecidos. Y sin duda hemos sido bendecidos de manera prestada porque alguien oró por nosotros. Alguien pidió a Dios por nosotros. Y Dios nos rodeó de esa condición como para que podamos entender de que Dios puede actuar en nuestra vida. Seguramente de alguna manera, alguna evidencia hemos tenido por medio del cual Dios nos hace ver que hay oportunidad de creer. Creer en alguien o en algo. O que Dios puede hacer algo por nosotros o por alguien. Y generalmente en la experiencia del ciego podemos ver varias de estas componentes que están jugando en, en, en favor, no solamente de Jesús para poder hacer el milagro, no solamente del ciego para poder recibirlo, sino también de aquellos que estaban viendo, que estaban trayendo al ciego y que querían participar del evento. Ahora, yo no entiendo por qué Jesús tuvo que sacarlo de la aldea si podía escupirlo en el mismo lugar donde lo habían traído. Yo no sé por qué Jesús tenía que sacarlo fuera, posiblemente porque había muchos de aquellos que lo acusaban, que seguramente iban a ocupar la ocasión para poder eh, acusarlo y eh, incriminarlo más por sus acciones. No lo sé. La razón es que Jesús toma al ciego y lo lleva fuera de la ciudad. Estando fuera de la ciudad, escupe en sus ojos y luego le pregunta algo. Normalmente las personas que eran sanadas por Jesús recibían la orden de ir al sacerdote para presentarse y confirmar que habían sido sanados y poder tener una vida común, una vida normal. Por ejemplo, cuando un ciego era sanado, eh, él simplemente veía y se iba. Cuando un eh, cojo era sanado, se levantaba y caminaba. Con una persona, un leproso era sanado, se levantaba, se iba ante el sacerdote y comprobaba que estaba sano y finalmente su vida volvía a la normalidad. Pero en este caso Jesús le pregunta al ciego si veía algo. Y aquí hay una cosa interesante que normalmente sucede en la experiencia de muchas personas. Si alguien te pregunta, ¿Dios está obrando en ti? Generalmente nuestras respuestas son muchas veces dudosas. Quizás nuestras respuestas sean muchas veces muestras de falta de fe. Como que a veces decimos, ahí más o menos, ah, tú sabes, está, ahí va la vida. Dios no me ha abandonado como una acción casi como que de queja y no tanto como que si fuera de consuelo. Una de las cosas que normalmente sucede en el ser humano es que siempre miramos las cosas negativas, que nos pasan alrededor, a pesar de que vemos algunas evidencias positivas que Dios está obrando en nuestras vidas. Y allí tal vez esté el secreto por el cual muchas veces no somos sanados o no recibimos la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque normalmente estamos mirando las cosas desde una perspectiva totalmente negativa. No creemos que Dios puede sanar, no creemos que Dios puede obrar. Y esa es una de las razones por las cuales... Muchos de nosotros no somos depósito de las bendiciones de Dios. No somos depósito de las grandes maravillas que Dios puede hacer por nosotros. Aquí Jesús normalmente podría haberlo curado también al ciego de una manera evidente y rápida. Tocarlo con sus manos, luego descupirlo de y hacerle ver. Pero no, le hace una pregunta al ciego que está siendo curado y le dice... ¿Ves algo? Y el ciego mirando, tratando de ver, describió de una manera increíble las cosas que veía. Dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Una cosa normal hubiera sido ver a los árboles o a los hombres por la confusión que él tenía de no poder ver bien, podía haber confundido a los hombres como árboles o a los árboles como hombres. Pero la identificación que él da acerca de los hombres, compararlo con los árboles, es que le da una identificación positiva. ¿Por qué? Porque los árboles no andan. Los árboles se mueven, pero no andan, no se trasladan de un lugar a otro. Y aquí nosotros podemos ver la evidencia de una fe actuante, la evidencia de una fe que comienza a funcionar a raíz de ver la maravilla que Dios puede hacer en la vida de un ser humano que no veía nada, que no tenía nada, que no tenía esperanzas, había nacido ciego, no tenía la manera de poder llegar a decir, ok, voy a encontrar un médico para que me cure de mi ceguera. Pero alguien que conocía a Jesús, lo acercó hasta Jesús y finalmente le hizo ver la posibilidad, ver, entre comillas, en su mente la posibilidad de ser sanado. Y aquí está lo maravilloso. Él dice, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. No eran árboles que se movían, eran árboles que se trasladaban de un lugar a otro podía ver positivamente las cosas. Este hombre describe, podía haber dicho, bueno, algo veo, unas penumbras allí, unas sombras, una cosa así más o menos, pero no, él dice, veo a los, a los hombres como árboles, pero como árboles que se trasladan. Cuando tú describes las evidencias del poder de Dios, ¿Qué describes? ¿Qué es lo que tú ves? Hay mucha gente que vive por 40, 50 años quejándose de las cosas que Dios supuestamente no le ha dado. Busca sus esperanzas en las cosas materiales, busca sus esperanzas en sus propios esfuerzos, como yo lo he hecho muchas veces. Por la falta de fe comenzamos a movernos dentro del espectro de nuestra realidad, Siempre buscando aquello que aparentemente es la que nos va a dar solución, aquello que nos va a dar la satisfacción que buscamos. Y pasamos años y años y no pasa nada y no pasa nada y seguimos en lo mismo. No mejora nuestra economía, no mejora nuestra condición social, no mejora nuestra familia. Vivimos permanentemente en problemas, en situaciones de riesgo. Constantemente nos damos cuenta que nuestra vida no ha mejorado. ¿Cuál es la razón? No somos capaces de ser depositarios, positivos de las bendiciones y la grandeza que Dios tiene para nosotros. Este hombre posiblemente tenía la posibilidad de quedarse ciego, de quedarse ciego nuevamente después de comenzar a ver algo. Si él hubiera dicho, bueno, la verdad no veo nada aún. Ya veía algo, pero él podría haber dicho, yo no veo nada aún, estoy casi igual. Como muchos de nosotros. Que aparentemente recibimos sanidad y bendición y ap aparentemente no es de acuerdo a nuestras expectativas y comenzamos a describir lo negativo, lo malo que siempre hemos visto en los demás, que siempre hemos descrito en los demás. Vemos una persona que llega a la iglesia y que de vez en cuando lo encontramos en la calle fumando. Una persona ya que se consagró al Señor, que se bautizó y decimos, este no ha cambiado nada. O una persona que bebía antes y luego se entrega a Jesús. Y luego lo encontramos borracho en la calle y decimos, este no ha cambiado nada, sigue igual. Generalmente describimos las cosas negativas de los demás. Nunca vemos las cosas positivas. Porque nuestra mente está acostumbrada a, a ver lo retrógrado, a ver lo malo, simplemente lo malo. Si tú puedes ver lo malo porque es malo, está bien. Pero si Dios está obrando en la vida de alguna persona y ha comenzado el cambio, esa obra que Dios comenzó un día lo va a terminar, pero es una obra que se hace de acuerdo a la fe actuante que tú manifiestes. De otra manera, Dios no podría darte mayor bendición si tú no eres una persona depositaria de mayor bendición. De repente tú solamente eres depositario de un poquito de la bendición de Dios y por eso no recibes más, porque tu fe simplemente es una fe negativa. Es una fe retrógrada que a pesar de ver las cosas que Dios está obrando en ti, todavía sigues hablando de lo negativo de la vida, de lo malo de la vida, de las cosas que te van mal y te olvidas que Dios ya viene obrando en tu vida hace mucho tiempo. Es allí donde estamos muchas veces equivocados. Cuando a este hombre se le preguntó si veía algo, después dice la historia que vio después que Jesús le tocó nuevamente, vio claramente a todos. Y vio de lejos. La descripción de la palabra de Dios es que Jesús sanó a este hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué lo sanó en dos partes? ¿Por qué no lo tocó y vio? ¿Cuál es la razón por la cual Dios muchas veces no actuó de esa manera con, los, con las personas? Si sí él tenía poder. Tenía poder del cielo para sanar al ciego, lo había hecho en otra ocasión, a un ciego de nacimiento, lo había sanado de una sola vez, con un solo toque y un poquito de barro. La pregunta es, ¿por qué a este no le sanó así? De repente la respuesta está en tu propia experiencia. ¿Por qué Dios no te da todo de golpe como tú quisieras? Seguramente porque no tienes la fe suficiente como para poder valorar aquello que Dios te quiere dar. De repente no eres depositario de las bendiciones de Dios y cuando lo tengas o lo tuvieras, no supieras valorar las cosas que Dios te da. Es más o menos como que a un joven de 14 o 15 años le sacas su licencia y le entregas el auto. Es como si le abres una tarjeta de crédito para que él lo use. No sabe valorar. Tú le das privilegios que no está con la capacidad de valorar. Quién sabe Dios no te da muchas cosas porque tú no sabes valorar. No eres una persona confiable para Dios. Confiable en el sentido de que tú puedas recibir todo y lo vas a usar adecuadamente. Esa es la pregunta. ¿Eres capaz de poder recibir las bendiciones de Dios de tal modo que tú puedas recibir la capacidad también para administrar bien las bendiciones que Él te da? Este hombre posiblemente si hubiera sido sanado de una manera directa. Posiblemente su fe no habría sido tan fortificada como cuando él describió a los hombres como árboles, pero como árboles que andan. No simplemente como árboles que se mueven, sino que se trasladan. Él podía ver lo positivo de su visión. Él podía describir que Dios estaba obrando en favor de él de manera positiva, óptima. ¿Qué cosa ves tú? ¿Qué ves en lo que, hace, lo que sucede en tu vida alrededor? ¿Tienes desconfianza de Dios y por eso describes las cosas negativamente? Entonces, ¿cómo Dios te va a dar más bendiciones? ¿Cómo Dios te va a confiar más de las cosas que Él tiene para ti si tú no eres capaz de poder ver lo que Dios está haciendo en la vida tuya y en la vida de los demás? Por eso es importante que Dios te pregunte en esta noche o en esta tarde, ¿qué ves? ¿Qué ¿Qué estás viendo, Boris? ¿Qué estás viendo, Juanita? ¿Qué estás viendo, Rubén? ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Estás viendo las cosas maravillosas? ¿Estás viendo las cosas positivamente? ¿Es tu fe suficiente como para poder acrecentarla con las evidencias que ya Dios está obrando en tu vida? Una persona un día me llamó y me dijo, Dios me ha abandonado. Dios me ha abandonado porque todo me va mal. Nada me va bien. Le pido, le pido, le pido y nada sucede. Ya estoy cansada de ser cristiana. Estoy cansada de pedirle. Mis hijos me han abandonado. Mi familia no me tiene consideración. Yo no quiero más saber nada de Dios. Yo le digo, ¿por qué dices eso? Porque Dios no ha hecho nada por mí. Y le digo yo, a ver, respira. ¿Pero cómo? Si yo respiro todo el tiempo, no ¿acaso estoy muerta? Bueno, la respiración es una bendición de Dios. Lo que pasa es que hay cosas pequeñas que tú recibes de Dios y las tomas como si fuera un derecho, como si fuera tu derecho. La vida no es tu derecho, Dios te la da, Dios te concede. La gran expositora sorda, la señora, una chilena que... Habla acerca de los derechos de las mujeres y sus valores y sus principios. Cuenta una historia muy interesante. Vino un hombre ciego a su oficina a consultarle. La gran psicóloga le dijo, muy bien, ¿en qué te puedo ayudar? Digo, estoy un poco desanimado, eh, necesito que tú me des algunos consejos. Conozco de tu capacidad. Muy bien, dijo ella, te voy a dar simplemente un pequeño trabajo. Para el día de mañana te voy a dar una cita a tal hora. Y quiero que vengas mañana con un papel en la que tú me describas las cosas positivas que tú ves en tu vida. Ok, el ciego fue a su casa y volvió al día siguiente con tres cuadernos de 100 páginas cada una de ellas. Y le dijo, aquí están las cosas positivas que yo veo en mi vida. Y le dijo, ¿Todo esto has escrito desde que tú te fuiste de aquí de la oficina? Sí. Y dice ella que comenzó a leer. Y mientras leía las páginas que este ciego había escrito, le dijo que estaba realmente conmovida. La razón, muy simple. Él había descrito el calor del agua caliente que gracias a Dios era suficiente para poder tomar un baño. El aire que golpeaba su rostro, que estaba agradecida a Dios por eso. Estaba agradecido porque podía tocar con sus dedos el lápiz y poder escribir, porque había aprendido a mantener ese, esa habilidad. Estaba agradecido porque esa mañana había en su cereal notado que, estaba, que tenía la tibieza perfecta, Tenía el sabor perfecto y todo eso describió en 300 páginas de tres cuadernos de 100 hojas. ¿Qué ves tú? En la vida diaria que tú llevas, ¿qué cosas te son tan comunes que ni siquiera te puedes dar cuenta de que Dios está obrando en tu vida? Hoy pudiste despertar, hoy pudiste respirar, hoy te diste un baño. ¿Probaste lo sabroso de un plato de comida, quizás de un eh, té caliente? ¿Te has dado el gozo de poder mirar el color de una flor? ¿Has podido tocar el rostro de un niño? ¿Has podido abrazar a una persona que está cerca de ti? ¿Te has dado cuenta de esas cosas que tienes el privilegio de moverte y poder decir lo que piensas? Si tú te pudieras, pudieras describir en esta mañana cuántas cosas que hay en tu vida son positivas para ti, ¿te alcanzarían los cuadernos de tu vida? Que el toque de Jesús, que tu encuentro con Él esta mañana transforme tu mente y te conviertas en un hombre o una mujer de una fe actuante, que vive, que experimenta, que tiene claro de que Dios obra en tu vida y que cada cosa que hace Él por ti, tú le puedas no solamente dar gracias, sino también puedas ser consciente de que eso hizo Él para tu bienestar. Que todo lo que Él ha hecho, hasta la respiración, hasta el aire, hasta la capacidad de moverte, hasta poder sentir el latido de tu corazón, sea para ti consciente y ese nivel de conciencia te lleve a creer de que la vida tiene algo más que simplemente existir, que vives gracias a la misericordia y a las bendiciones de un Dios poderoso de un Dios amoroso, que en su misericordia no solamente te pregunta qué ves, sino que te hace ver claramente y de lejos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en esta mañana a que este encuentro con tu Dios sea una realidad. Por la fe, por la esperanza, por la grandeza de su amor, por todo lo que Él hace por nosotros, que podamos confiar, de que Él siempre quiere lo mejor, tanto para ti, también para mí. El Señor te bendiga en esta mañana. Es mi deseo y mi oración. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, que esta experiencia de vida pueda ayudarnos a entender en el milagro del ciego que nosotros podemos ver, quizás ahora un poco oscuramente, la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Pero muy pronto veremos las maravillas de tu amor. Por eso, querido Padre, esta mañana te queremos pedir que queremos abrirte nuestro corazón y nuestra mente para que tú nos clarifiques y nos hagas ver todos los milagros que haces por nosotros en nuestras vidas y que podamos valorar desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestra conciencia, para no solamente saberlo, sino también sentir que tú eres un Dios misericordioso, maravilloso, que obra en la vida de las personas por amor. Bendícenos para que nuestros días aquí no sean días de dolor y de tristeza ni de quejas, sino de gozo, de alegría, de positividad y que podamos darte siempre las gracias por tu grande amor. Te pedimos todos estos favores por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana. Que Dios te ayude y que te dé paz en tu corazón. Que el Señor te acompañe siempre. Un amigo de siempre, Boris Darmo. Este es tu programa, tu encuentro con Dios. De todos los sábados por la mañana. Chao, chao.